Fue con el Alex, ¿no qué pasó? ¿Eh? grabación creo que ya está este y voy a enseñar mi pantalla eh, de esta manera sí eh, entonces muy buenas días a todas y todos eh, pues sobre todo gracias para invitarnos a este panel y a este congreso maravilloso eh, yo soy Sofi yo voy a moderar el panel eh, y hemos organizado juntos con los Pueblos Unidos eh, este panel eh, si quieren ustedes eh, presentarse brevemente y luego Luego explico la dinámica del panel. Hola, buenos días. Yo soy Israel, de acá de la región Cholulteca, compañero de los Pueblos Unidos. Eh, buenos días. Yo soy Mati, también de acá de la región Cholulteca. Participo en Pueblos Unidos. Bueno, un gusto que estén aquí. Eh, pues, eh, brevemente. Um, como el contexto del panel, pues yo soy de Suiza y activista, antropóloga, periodista y me interesan especialmente eh, el papel de empresas transnacionales, claro, se, especialmente si tienen sedes sede en Suiza eh, y esto es en el mercado capitalista en torno a conceptos con el desarrollo eh, en contextos extractivas y en relación con continuidades coloniales entre, entretejidas en estos procesos. Este, por esta parte, eh, también mi trabajo um, es un intento de practicar una metodología decolonial en investigaciones antropológicas. Eh, y pues la idea de este panel eh, surgió con la idea de continuar un diálogo entre el movimiento de los pueblos unidos y yo. Eh, yo con mi trabajo de investigación que realicé en 2021 en la comunidad de Juan Cebonía en, en Puebla eh, brevemente para el procedimiento del panel este voy a dar un breve contexto eh, y luego ustedes los pueblos unidos voy a voy a dar toda la, la historia de, de, de su lucha por el agua eh, eh, para luego yo participo con una breve ponencia de mi tesis, de mi trabajo, y luego pues está abierto para, para cualquier comentario, preguntas, etc. Eh, pues enseguida ustedes van a, van a contar más, solamente quiero, quiero dar el contexto que este, como en primavera 2021 el, eh, se intensificó la escasez de agua en los municipios de pueblo allá y ustedes tomaron la planta de, de la embotelladora Bonafont que pertenece a la francesa transnacional Danone entonces aquí hablaremos de la lucha por el agua y la defensa de la, la defensa de la vida en toda su entera comprensión eh, y Solamente para tener un poco una idea del contexto político que, que, eh, de México en estos, en estos años, eh, pues está en mano de, del Partido Moreno, Movimiento Regeneración Nacional, y, si lo, si lo correcto? Eh, y desde, desde 2019, con su presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, que él, tomando, tomando la presidencia, pues llamó su estrategia política del desarrollo, la cuarta transformación, la 4T, eh, como una nueva época nacional. Eh, y esta política progresista popular, eh, llamándose izquierda, pues sigue un camino muy neoliberal de las décadas anteriores, ¿no? Eh, y que ya empezó con las noventas eh, y sobre todo los megaproyectos está enfocándose mucho en, en avanzar los proyectos como el proyecto Tremaya, Tren el Transísmico y en Puebla y Morelos también hay el proyecto integral de Morelos eh, que se encuentra en una zona elegida para el desarrollo industrial y pues es un papel muy grande en la política desarrollista eh, de amlo en estos en estos años no de empujar estos megaproyectos este y pues este pana también puede ser un, un intercambio no entre nosotros um, para aprender y, y intercambiar informaciones y um, pensamientos críticas um, que tiene que ver con, con todo toda este del desarrollismo y la defensa de la vida y pues si quieren, ustedes ya pueden comenzar con, con un poco dar un contexto de su lucha eh, y si hay preguntas o si hay algo, pues nada más um, pueden escribirlo también en el channel si hay nueva gente que entra. Um, si está bien así, adelante. Gracias Sofi. Buenos días. Eh, pues sí, primero que nada, pues decirles que es un gusto para nosotros poder estar aquí para pues seguir compartiendo eh, nuestras experiencias de lucha, seguir compartiendo eh, y aprendiendo con ustedes. Pues cómo es esto de luchar por la vida, cómo lo hacemos desde diferentes geografías y eh, pues contarles ¿no? que acá en la región Cholulteca, pues principalmente eh, somos pueblos nahuas, aunque bien no hablamos ya la lengua en muchos eh, pueblos, eh, preservamos nuestras costumbres, preservamos eh, nuestras formas de vida como pueblos, nuestra forma de trabajar el campo. Eh, preservamos pues eh, el amor pues y el respeto hacia la tierra, hacia, la, hacia el agua y pues eso nos permite también eh, tener la fuerza para enfrentar a todas las amenazas que llegan a nuestros territorios eh, pues acá estamos en una región que es muy rica en agua eh, ya que estamos rodeadas, rodeados de volcanes el volcán Popocatépetl, volcanista sihuat la Malincha que le llamamos, el Tenso, toda esta agua que viene de, de estas montañas, de estos volcanes, pues llega a, aquí al subsuelo de donde nosotros vivimos y bueno, pues es un gran acuífero el que está bajo, bajo tierra. Eh, es por eso que pues aquí nos asentamos pues desde... Eh, hace miles de años para formar pues nuestra nuestras comunidades ¿no? eh, y a lo largo pues de estos de, de, de esos años eh, pues han llegado amenazas eh, para despojarnos desde que llegan pues los españoles a querer eh, pues arrebatarnos todo a imponernos su cultura a imponernos sus religiones a imponernos eh, en su forma de pensar pues desde ahí empezamos también nosotros la resistencia, ¿no? Igual podríamos hablar de un tiempo más atrás, ¿no? Porque antes también estaba el Imperio Mexica acá, eh, pues imponiéndose en las comunidades, ¿no? Pero hablando pues de, de ya eh, esta forma occidental de, de, de saquear los territorios, pues empezamos a hablar desde hace 530 años en que llegan los españoles, y pese a toda la violencia con la que llegaron, acá hubo una gran matanza en Cholula. Eh, pese a toda esa violencia, esa, esa fuerza con la que llegaron, pues los pueblos resistimos, ¿no? Los pueblos logramos eh, preservar gran parte, pues, de nuestra cultura, de nuestros símbolos. Y sobre todo eso se fue heredando y, y transformando, pues, en lo que ahora eh, tenemos, ¿no? Como... como forma de existir en, en, en nuestros pueblos. Eh, pues también ha habido eh, intentos, pues, de transformar nuestro territorio en, en ciudades, en lugares eh, que favorezcan a la industria. Y esto tiene que ver justamente con la gran riqueza de agua que tenemos, ¿no? Aquí, pues, ha habido intentos de instalar industria. Hay industria ya instalada también que por supuesto fue a través de engaños, que fue a través de la compra de conciencias, que fue a través también de la imposición de los gobiernos y bueno pues ahora en los municipios aledaños de, eh, de este lugar donde les hablamos que es Juan Cebonilla pues sí hay ya complejos grandes de industria que no solamente llegaron para despojar el agua porque utilizan millones de litros de agua para su producción diariamente, sino que también devuelven el agua contaminada, ¿no? como es el caso del de corredor industrial Ciudad Textil, en, en el cual pues la forma en que llega a instalarse estas industrias pues fue a través también, como en muchos casos, de la corrupción. Y estas industrias no tienen... Eh, un drenaje, no tienen una forma para tratar sus desechos, y simplemente son depositados en hoyos sobre la tierra, que ellos le llaman lagunas de oxidación, y que eh, desde el año 2019 pretenden arrojar a nuestro río, el río Metlapanapa. El río Metlapanapa atraviesa pues, eh, los pueblos que integran el municipio de Juan Cebonilla y otros. Eh, municipios de San Pedro eh, otros pueblos de San Pedro y Cholula y termina desembocando en eh, el río Atoyac, ¿no? uno de los más contaminados entonces eh, quisiera como más cent centrarme en estas luchas como recientes eh, que tienen que ver con estos intentos de transformar todo nuestro territorio por ejemplo mencionarles que también el proyecto integral Morelos pretendió pues atravesar también nuestras comunidades eh, con esta parte que que conforma el el gasoducto y que este gasoducto transportaría gas para la termoeléctrica instalada en el estado de Morelos en el pueblo de Huesca. Y bueno, pues acá tuvimos hicimos como como siempre pues resistencia para que no atravesara este gasoducto en nuestras comunidades. Y afortunadamente logramos no pararlo por completo, la construcción, pero sí, digamos, cambiar su ruta. Y la misma resistencia que hemos mantenido ante este megaproyecto, que le llamamos megaproyecto de muerte, porque todo a su paso va cambiando pues, no es solamente la infraestructura de un gasoducto, no es solamente la infraestructura de una termoeléctrica, sino es todo el cambio social, todo el cambio económico, todo el cambio ambiental que a su paso va dejando, ¿no? Entonces, eh, pues este gasoducto terminó cambiando de ruta, eh, se construyó atravesando el pueblo de Santa María Zacatepec y bueno, pues... Igualmente por la resistencia porque no hemos bajado la guardia porque hemos seguido pues alertas a cualquier eh, intento de, de dar con, de dar continuidad con con este megaproyecto pues eh, digamos ahora está parado no ya están ahí los tubos eh, ya están ahí eh, la termoeléctrica en huesca pero no está funcionando no y eso no, no, nosotros sabemos que es el resultado de la lucha, ¿no? Sabemos que es el resultado de que no hemos eh, parado ni un día en, en, en, en oponernos, pues, a este megaproyecto y que eh, los gobiernos saben, ¿no? Que estamos alertas, ¿no? Y que los gobiernos saben bueno, que tenemos, pues, capacidad de organización, no solamente los pueblos de Morelos. Puebla y Tlaxcala, sino con otros compañeros de, de todo México que nos apoyamos y nos unimos para, para los proyectos de muerte, ¿no? Y, eh, bueno, pues, recientemente eh, en el 2021 pues se abrió un socavón, un gran hoyo en la tierra que nosotros pues vemos ¿no? en los estudios que se han hecho y, y por lógica, por sentido común, sabemos que es a causa de la extracción masiva de agua. ¿no? Y menciono el socavón ahora porque justamente está a unos cuantos metros de lo que es el gasoducto. Entonces eh, nosotros venimos diciendo desde el planteamiento de, del proyecto integral Morelos que es un es como una bomba de tiempo el gasoducto no es un gran riesgo para todas las poblaciones tan solo por estar cerca de, de los volcanes que son activos del el Pocatépetl que es activo pero ahora también con este riesgo no de, de que se abrió un socavón y que está a unos cuantos metros de la trayectoria del gasoducto no entonces eh, nosotros a veces decimos pues que la naturaleza y la tierra nos da la razón no no nos, nos nos da más argumentos ella misma para defenderla, ¿no? Y uno de estos, pues, es este desastre ambiental ocasionado por la sobreexplotación del agua y que además, pues, eh, avisa a la población, ¿no? De que, pues, evidentemente no podemos permitir que, que continúe el proyecto integral Morelos por todo el riesgo que implica, ¿no? Entonces... Eh, pues eso, ¿no? Con respecto al PIM, al proyecto integral Morelos, pues seguimos en resistencia, seguimos alertas a, a cualquier intento. Sabemos que en Morelos, en Huesca, pues han estado intentando activar la termoeléctrica, que han hecho pruebas, eh, que también eh, canalizaron el agua del río Cuautla para abastecerla pero que lo que sabemos ahora es que igualmente no funciona, ¿no? Entonces vemos como estos megaproyectos eh, del gobierno, que son transgobiernos, o sea, que atraviesan no, no importa pues que un gobierno o un, un presidente no lo termine, ¿no? El siguiente tiene la tarea de dar la continuidad, lo hemos visto, eh, pues no tiene ni siquiera capacidad de funcionar, ¿no? Eh, simplemente pensamos que puede ser solo especulación, financiera o no sé, eh, inversiones vacías eh, que con solo construirlo, con solo dejar ahí la infraestructura, pues ya ellos reciben ganancias, ¿no? Entonces eh, nosotros con esto vamos a seguir en resistencia y, y, y alertas, ¿no? Y ya que estoy pues hablando del socavón y de la sobreexplotación del agua, pues to tocaré el tema de la lucha contra la empresa Bonafont. Eh, esta empresa es una filial del grupo Danone eh, que como saben pues Danone es una empresa transnacional y que esta empresa eh, pues tiene muchas filiales, muchas eh, ramas pues y una de ellas es el agua embotellada. En México el agua embotellada de Danone se llama Bonafont. Y bueno, está instalada en varios estados de, de México, sobre todo en el centro. Y eh, bueno, pues aquí en la región choluteca esta empresa llega en el año eh, 1992, pero con otro nombre que es Arcoiris, embotelladora de agua Arcoiris. Y esta embotelladora pasa a ser eh, filial de Bonafón en el sí. año 1994. Pero bueno, contarles también que la empresa Arcoiris llegó aquí a los pueblos, se pudo instalar acá bajo engaños. Eh, en el 92, junto con algunas personas de los pueblos, realizaron eh, una encuesta falsa, una consulta falsa para... Ellos preguntaban si estábamos de acuerdo en instalar un pozo agrícola. Acá, pues, como saben, eh, somos pueblos campesinos. Ahora, pues, nos dedicamos principalmente a la siembra de maíz, a la siembra de frijol, de semillas. Pero hace 30 años y, por supuesto, decenas de años atrás, eh, la principal actividad aquí era el cultivo de fruta que se daba en gran cantidad gracias a la humedad y la, el agua que había aquí en el territorio, ¿no? En, en abundancia. Cuando en 1992 llegan con esta consulta, pues las personas están de acuerdo porque el argumento es que era un eh, pozo agrícola. Y bueno, cuando comienzan ya a construirlo, pues se dan cuenta que es un pozo industrial y que lo que va a haber en ese lugar, pues no es nada que ver con el campo sino es una embotelladora y comenzó funciones arcoiris, empezó a, a vender agua, pasó a ser bonafón y poco a poco paulatinamente a veces hasta creemos que de alguna manera casi imperceptible empezó a secar pues eh, el, nuestros mantos acuíferos aquí en la región ¿no? eh, hubo por supuesto inconformidad Aquí en los pueblos hubo protestas, hubo intentos de hacerlo por la vía legal, a través del gobierno, hacer denuncias para que, pues, eh, detuviera, ¿no?, a esta empresa, pero, pues, como siempre, el gobierno, pues, nunca, nunca se caso a los pueblos y pasó, eh, de, pues, sí, o sea, no tuvo efecto esas eh, manifestaciones, ¿no?, y bueno, a lo largo de 29 años que estuvo activa ya como Bonafonda None, eh, pues todo el trabajo, la mayor parte del trabajo de la fruta, pues se perdió, ¿no? Eh, cientos de familias, miles de familias perdieron su fuente de trabajo. Acá, pues lo que cuentan nuestros padres, lo que cuentan nuestros mayores, pues es que había mucha, había abundancia, pues, de fruta, ¿no? Se caía, pues, la fruta de los árboles. De, de tanta agua que había, ¿no? Y las personas de aquí vivían bien, su economía era estable, pero con esto de la embotelladora y por supuesto aunado con la actividad de otras empresas, eh, pues fue minando este, este, esta fuente de trabajo, ¿no? Hasta que pues se perdió. Aquí ya las personas no se dedican a cultivar fruta, ¿no? Porque ya no ya no dan los frutos, ya los árboles se secan, ya las frutas no son suficientes. Entonces, eh, esto que eh, ocasionó la sequía, pues permitió que, bueno, más bien orilló a que muchas personas migraran a Estados Unidos en búsqueda de, de trabajo. Y pues eso fue desintegrando también familias, ¿no? Eh, llegando pues a... a a fragmentar tanto las familias y, la, y las comunidades, que pues entra la violencia, entran las adicciones, entran cosas que no había antes como aquí en los pueblos, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a la sequía, también vemos cómo cambió el clima, ahora la lluvia eh, tarda, ya no, ya no sembramos eh, como antes, ¿no? Antes sembrábamos en febrero, ahora terminamos haciéndolo hasta mayo y a veces las lluvias no son suficientes para lograr pues eh, que la milpa de los frutos suficientes, ¿no? Y eso lo, lo vemos también relacionado con, pues con la extracción de agua, ¿no? Entonces, pues ya llegando el 2021, eh, nosotros empezamos a notar que ya ni siquiera en nuestros pozos, eh, nuestro, nosotros contamos cada, en cada casa con un pozo que le llamamos tipo noria y de ahí sacamos el agua para nuestros animales, para tomar, para nuestras actividades. Entonces, eh, nosotros vimos que ya no, ya no salía agua ¿no? suficiente, a veces lográbamos llenar un bote de 20 litros y a veces ni siquiera eso, ¿no? Y preguntábamos con nuestros vecinos, con las familias eh, cercanas, y pues estaban viviendo lo mismo, ¿no? Y bueno, justamente eh, empezamos a notar que cercano a Bonafont había una máquina perforadora de pozos profundos en un predio de un trabajador de Bonafont. Y bueno, pues ya era el colmo, ¿no? Todavía eh, querían hacer otro pozo eh, y nosotros ya sin agua, ¿no? Y eso pues nos dio como el ánimo, o nos dio la, la motivación para volvernos a juntar en asambleas y empezar a decidir en, en, en, como pueblos pues qué íbamos a hacer para detener el despojo, ¿no? Y bueno, pues fue así como eh, empezamos a tener las reuniones. Y en todas las reuniones pues era claro que había mucha inconformidad y que... Eh, a quien señalábamos como principal responsable de la sequía y de la falta de agua en nuestros pozos era la empresa Bonafondalone entonces pues como pueblos sabemos que ya en el gobierno no podemos confiar entonces tenemos que tomar nuestras decisiones y hacerlas valer nosotros mismos y fue así que en estas asambleas decidimos que lo que íbamos a hacer era cerrar la empresa de manera definitiva, ¿no? Anteriormente ya habíamos hecho un cierre simbólico, pero estas cosas pues no le importan, ¿no? A los empresarios no le importan al gobierno. Entonces, pues nosotros ya no vamos a esperar a que actúen, sino lo vamos a hacer nosotros. Y fue así que en el 22 de marzo del 2021, eh, pues por acuerdo de asamblea, decidimos cerrar la empresa Bonafont eh, y pues instalamos un plantón. Que es un campamento eh, afuera de la empresa para asegurar que ya no iban a entrar ni salir camiones de agua, ¿no? Acá, pues, lo que nosotros supimos después de cerrar eh, fue que la empresa operaba las 24 horas del día embotellando garrafones de 20 litros de, de agua. Y bueno, pues hicimos como la cuenta, porque nos comentaba un, tra un trabajador de ahí que se llenaba un garrafón por segundo, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente estaban robando un millón setecientos mil litros de agua diariamente, que ese es el agua que en todo el municipio de Juan Cebonilla consumimos en un día, ¿no? O sea, nos estaba despojando del agua absolutamente a todas las personas que habitamos acá. Y bueno, pues cerramos la empresa, eh, empezamos a, a tener ahí nuestras actividades, hubo mucho apoyo, hubo muchas visitas, eh, era un ambiente festivo, eh, porque nosotros pues sabíamos que lo que estábamos haciendo era justamente, ¿no? Devolvernos al agua, el agua como pueblos, eh, recuperar el agua que nos había robado esta empresa, ¿no? Y pues sí, eh, justamente, este... Pues una semana después de cerrarla, empezamos a escuchar a, a vecinos que decían eh, que ya, está, ya tenían agua en su pozo, ¿no? Que ya empezaba a haber más agua y poco a poco conforme pasaban los días, pues más y más personas y más lejanos, eh, pues decían que ya estaba volviendo el agua a los pozos, ¿no? Y eso nos dio aún más motivación. Por lo tanto empezamos a preguntarnos qué seguía y empezamos a tener de nuevo asambleas en los pueblos y en los pueblos pues se mencionaba lo mismo que el agua ya estaba volviendo y que pues no íbamos a permitir que regresara nunca más. Entonces el siguiente paso pues era eh, entrar, clausurar el pozo y pues empezaron a escucharse muchas propuestas de que ese lugar tenía que transformarse ahora en un espacio de vida. Donde hubiera salud, donde hubiera educación, donde hubiera espacio para los jóvenes. Y pues así salió la propuesta ¿no? de, que de construir la Casa de los Pueblos. Hicimos una asamblea el 1 de agosto del 2021 eh, con todos los pueblos. Se acordó que así se haría y que se haría en el cumpleaños en el natalicio de, de Emiliano Zapata, que es el 8 de agosto. Y ese día decidimos también hacer un juicio para las autoridades y los representantes de la empresa Bonafont, no un diálogo, no una negociación como ellos querían, sino un juicio donde nosotros, todos los pueblos de la región Cholulteca les dijéramos pues el daño que había causado a nuestras comunidades y asistieron más de 20 pueblos a este juicio, exponiendo pues todo el despojo, todo el daño que, que habían hecho... Por, por la corrupción por su voluntad pues eh, en nuestras comunidades no tras este juicio pues se eh, leyó un decreto y este decreto pues decía que el agua pues eh, es de los pueblos que nosotros haremos valer la ley de los pueblos y que el castigo para estos saqueadores pues es justamente no eh, que no volverán a nuestros territorios y que ese espacio donde pues sembraron eh, muerte durante 29 años, pues ahora era de los pueblos, ¿no? Y así fue como comenzamos a construir la Casa de los Pueblos. Entramos el 8 de agosto y eh, empezamos de inmediato a construir los espacios de salud, los espacios de educación, de comunicación, las cooperativas, y pues estuvimos ahí dentro eh, haciendo muchas actividades, foros, encuentros internacionales, eh, actividades culturales, conciertos era un espacio pues que cada vez se, se conocía más, cada vez más personas querían conocerlo eh, y apoyar a construirlo porque era justamente pues ese romper con ese símbolo del capitalismo que es pues una transnacional y con despojar pues o sea quitarles, lo, arrebatarles lo que ellos nos habían quitado durante años y convertirla en lo que nosotros pues siempre hemos querido ¿no? que es pues nuestros espacios de autonomía y que al final de cuentas en ese espacio pues no no hacíamos otra cosa más que reproducir las actividades que hacemos en nuestros pueblos no nuestra salud tradicional nuestra forma colectiva de organizarnos y el Melcali o casa de los pueblos se convirtió entonces en una ventana donde cualquiera podía sumarse a, a la realidad que vivimos cotidianamente en nuestras comunidades no y eso pues fue algo que llamó mucho la atención, que mucha gente pues se alegraba de que existiera y apoyaba para que se fortaleciera. Y veníamos haciendo muchas actividades, eh, cada vez era, era más fuerte el trabajo ahí. Y eso pues obviamente le dio miedo al gobierno y a los empresarios, que creciera más. Entonces fue así que eh, el 15 de febrero ya de este año, del 2022 pues envió un mega operativo que acá le llaman un operativo de alto impacto para intentar amedrentarnos, para intentar asustarnos y, y avisarnos, ¿no? De la represión que, de la que podemos ser parte si continuamos organizándonos, ¿no? Entonces, cerca de más de 500 elementos de la Guardia Nacional, policía estatal, municipal, táctica, policía militar, pues eh, llegaron en la madrugada el 15 de febrero y pues sacaron a los compañeros que estaban en guardia eh, con la clara consigna de no tocarlos ni hacerles nada porque sabían pues la respuesta que iba a ocasionar eso entonces fue así como el estado le devolvió las instalaciones a esta empresa criminal que es Bonafondanone pero con eso pensaban ellos pues que nos íbamos a detener en la lucha y pues al contrario ¿no? fortalecernos más nosotros decimos que nuestra lucha no está en esas instalaciones, sino en nuestros territorios, en seguir defendiendo el agua, en no permitir que saque ni una gota de agua de este territorio más y eh, pues articularnos con otros pueblos que estamos pues en la misma lucha, ¿no? Y pues así seguimos eh, organizándonos, hicimos una caravana que duró eh, más de un mes por nueve estados y pues denunciando pues a, a Bonafont, pero también denunciando todos los proyectos de muerte que hay en, en los pueblos hermanos, ¿no? Y pues seguimos coordinándonos eh, con compañeros del Congreso Nacional Indígena, seguimos trabajando eh, con compañeros de otros territorios. Recientemente conformamos la primera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida y pues sí, seguimos haciendo estos esfuerzos no organizativos y y eh, pues de defensa en colectivo para pues que no solamente se detenga el, el despojo acá sino también en todas partes okay, muchas gracias para dar este contexto eh, vamos a tener um, después um, al espacio para preguntas y comentarios. Eh, entonces sería. que A ver, viene otra persona. Sería que. Que presento yo. Eh, un poco. A ver, un poco mi trabajo que he hecho. Um, y después tendremos tiempo para, para discutirlo, entonces si, si les vienen preguntas en la mente, pues nótenselo y luego um, lo platicaremos. Este, bueno, eh, yo he escrito un trabajo que se llama Luchar por la Vida, Continuidades Coloniales en el contexto de políticas neoextractivistas en el, en el centro de México. Estrategias de Actuación del Movimiento de Resistencia Local contra el Megaproyecto de Infraestructura, proyecto, proyecto Integral de Morelos y la empresa Bonafont. Pues yo estuve en la región para obtener trabajo de campo sobre transnacionales en relación con el Proyecto Integral de Morelos. Este, contra cual megaproyecto ya existe un amplio y fuerte movimiento de este año. Eh, lo que sucedió es que en febrero de 2019, um, Samir Flores Soberanos um, de Morelos fue asesinado cobardemente del Estado. Eh, él fue parte de, del movimiento, defensor de la vida, y pues ya esto significa todo lo que explicaba la compañera hasta ahora, ¿no? que, que, si, que, si, no, que ne, si no estamos de acuerdo con, con el capital, pues, dan respuesta. Este, y pues en mi trabajo yo me, yo me he centrado en el objetivo de, de captar las percepciones de las presencias de empresas transnacionales en territorios de comunidades. Eh, con la pregunta de cómo afectan las empresas transnacionales al tejido social y a las realidades de la vida y cómo se relaciona esto con continuidades coloniales. Y con continuidades coloniales, pues me refiero a los nuevos mecanismos de dominio colonial, eh, o sea, entendidos como dinámicas poscoloniales. Eh, por ejemplo, el proyecto integral de Morelos, como ya um, ha comentado, la compañera um, se, se está en, en el estado de Morelos, pero también Tlaxcala y, y Puebla, ¿no? También en Juan um, Aquí se ve eh, el gasoducto que atraviesa la zona sísmica eh, de esta región, ¿no? Del Popocatépetl. Um, y en Morelos empieza donde está la, la termoeléctrica, en Huesca. Eh, y este proyecto es en manos de, de empresas europeas, sea Bonati que es una italiana y en el gas y ElecNor son empresas um, españolas, ¿no? Que pues el Estado de México lo vendió a estas empresas. Pues entonces yo también quería analizar los diferentes discursos de la noción del desarrollo entre su perspectiva. Um, de, de, de los pueblos eh, en la región y en el otro discurso de la 4T, de esta cuarta transformación, ¿no? el discurso del gobierno. Y pues analizar estos dos diferentes discursos um, que, que nos dejan al fin pues, decir mucho sobre las continuidades coloniales eh, eh, que tiene que ver con extractivismo, ¿no? Y pues yo durante mi estancia en, en el municipio de Juan Sebonía eh, sucedió, sucedió esta ocupación de, de Bonafont, ¿no? de, de lo que hemos escuchado ahora, toda la historia, así que yo gran, gran parte de mi trabajo yo me quedé en, en, en Juan Sebonía eh, conviviendo y con el movimiento y conociendo su lucha. Entonces en, ahora en este breve tiempo presentaré unas de mis conclusiones principales para luego hablar sobre todo de la metodología y mis reflexiones sobre posibilidades y desafíos de una práctica anticolonial en la antropología y en el activismo del norte global y cómo desde una posición blanca. Y pues especialmente me gustaría platicar sobre mis reflexiones con, con ustedes, con todos que, que estén aquí ahora. Y quizás para comenzar, eh, quiero decir que seguramente a la mayoría de mis conclusiones les parece muy obvio um, para muchos de ustedes, ¿no? Um, porque pues yo, yo hablo de, de, de esta situación desde mi perspectiva, eh, pero creo que bueno eso también puede ser muy interesante para luego discutir, ¿no? Y es también un momento, yo lo veo como un momento de aprendizaje, de colonial de sí, a hablarnos de, de nuestras diferentes perspectivas. Este, pues entonces, um, como presento como unas tres, eh, tres ejes de mis conclusiones, que sobre todo se basa en, en, en lo de que el desarrollismo eh, lo llamo como estrategia política que parte de un pensamiento colonial, colonial. entonces... Todo de eso del, del desa, desarrollismo, desarrollismo yo, yo estaba pensando desde, desde una perspectiva colonial. Y pues el despojo y el extractivismo de recursos naturales como el agua por empresas transnacionales en territorios de pueblos originarios, la gente sí lo perciban, lo vivan y lo llaman una práctica colonial, ¿no? ya, ya, ya lo hemos escuchado también ahorita. Y pues esto nos deja decir muchas cosas sobre la interdependencia del capitalismo con el colonialismo y el extractivismo. Eh, pues el primer, eh, el primer eje es la historicidad y las dimensiones culturales y ideológicas como fundamento de la lucha. Um, pues yo he visto que la lucha del pueblo originario en agua en, en Puebla um, y del movimiento de los pueblos unidos contra el gobierno mexicano tiene, tiene mucha historia y también lo hemos escuchado ¿no? desde la revolución pero sobre todo desde más antes, desde la conquista y hasta más antes ¿no? y pues ya desde, desde muchísimos años hay una lucha contra la traición y la ignorancia de, de derechos de los pueblos originarios eh, y el despojo de sus tierras entonces, esos hechos y el neoliberalismo de unas tres décadas es también la razón para la lucha de la STLN de hoy, ¿no? Y esta lucha contra el proyecto integral de Morelos o contra Bonafont es un, una continuidad de esta lucha zapatista. Y por eso yo, le, yo lo llamo en sí misma, es una lucha anticolonial y en el mismo tiempo una, una continuidad colonial también. Este, el, el segundo eje, um, ahí hablo de, de un despojo múltiple, utilizando el término de um, Trujillo Navarro, um, una autora, socióloga mexicana, um, que pues un despojo múltiple um, en el contexto extractivista, quiere decir que no hay solamente el despojo del agua, pero mucho más, ¿no? Eh, también nos explicó muy bien la compañera antes. Eh, y se puede decir que como el extractivismo del agua por parte de la empresa Bonafont en Juan Sebonía está percibido como un proceso múltiple de expropiación. No solo se expropia el recurso real del agua, sino el modo de vida como pueblo originario y la práctica social en su conjunto. Y yo he visto que para los activistas... Eh, los, para los y las activistas en esta región seca y agrícola, pues el agua tiene un significado central eh, y cotidiano, ¿no? con más dimensiones que, que lo de un recurso natural. Entonces el despojo no es solamente el agua que se expropia, pero también la vida en el campo, la vida, como, eh, la vida como, como, comunitaria, que, que es muy distinto al, al, al, al, al pensamiento capitalista en su base, o sea, este, este concepto del desarrollo um, tiene que ver con esta lógica um, de, del capital pero también eh, de, de la lógica de que la más infraestructura que haya, la más técnica que haya, eh, lo más bienestar hay, pero bienestar tiene que ver con el valor de vida y la manera de vivir, ¿no? que pueden ser muy distintos. Y de ahí pues llegamos al, al tercer punto, ¿no? De, de, de la comprensión del mundo, que es muy diametral, como la cosmo, uh, por ejemplo la cosmovisión, de entender el mundo um, como lo viven en la comunidad, por ejemplo, y en el pueblo, pues está opuesto al pensamiento progresista. Um, de esa manera que tiene que ver con el pensamiento fundamental colonial, ¿no? Este pensamiento eurocentrista de, de, de, de pensar en dualismos, de, por ejemplo, conceptualizar la, la naturaleza afuera de la vida de los seres humanos, humanos. Y pues la naturaleza, por ejemplo, el agua, tiene completamente otro valor a la del capital y la idea desarrollista. Porque pues mientras el agua es parte de la vida misma y la cosmovisión, que por eso no se puede mercantilizar ni expropiar para el capital, el agua es mercancía, posible beneficios económicos, al fin, ¿no? Entonces, sí, pues esta, también trabajo con el concepto de la modernidad que, que tiene que ver con el desarrollismo y con esta lógica de pensar que más infraestructura, más técnica, mejor, todo mejor, pero, eh, o sea, hasta que así se puede lograr a, a una nueva etapa civilizatoria y esto es lo que, lo que, lo que, hay, que hay que hacer, ¿no? Pero también conviene con, con, con producir eh, más infraestructura como autopistas, eh, plantas, no sé qué, eh, que pues con esto viene también la destrucción de la naturaleza. Eh, entonces, como esto también todos son continuidades coloniales al fin, ¿no? Que la destrucción de la naturaleza es el peligro principal del tejido de la vida. Así se, así se, se siente, eh, o así es lo que he visto eh, hablando con, con ustedes, pues allá. Y entonces la resistencia la explotación de la naturaleza por empresas transnacionales y el pensamiento progresista hegemonial y el desarrollismo. Um, estos son continuidades coloniales. Lo que lo llamo como discontinuidad es el discurso anticolonial um, como ruptura con este discurso, ¿no? que ustedes um, sí hablan de, de, de los procesos y de las razones por qué que tiene que ver con transnacionales eh, europeas, por ejemplo, y si sí lo llaman um, eh, colonial estos procesos, entonces um, esto es como una, una discontinuidad, podemos decir. Este, y pues la resistencia contra megaproyectos o contra el extractivismo de agua, lo leo como una respuesta a un pensamiento colonial que es fundamento del capitalismo moderno. Por eso yo llego al punto diciendo que el desarrollismo como estrategia política de un gobierno neoliberal parte de este eh, pensamiento colonial, porque la idea de desarrollo siempre viene también que ver, tiene que ver um, con una idea de que existen vidas subdesarrolladas, ¿no? Vidas cosa en encuentran modernas. Y quizás eh, también puedes, podemos hablar de esto eh, más luego. Eh, esto siempre no puede no no quiere decir que es estar contra el desarrollo contra un desarrollo eh, quiere quiere decir que no uno quiere internet que uno no quiere este un carro no sé no pero es, es va más allá eh, y previamente quiero hablar un poco de la metodología que que intenté practicar durante mi estancia y también, de, también en, en durante el proceso de, de escribir la tesis um, y pues sobre todo me estaba preguntando de qué, de qué podemos aprender aquí en Europa de las luchas de defensa de la naturaleza para una lucha anti una, una anticapitalista y anticolonial pero pensado internacionalmente. ¿no? Um, y pues un punto seguramente lo veo importante que utilizar literatura eh, no europea, hablando de estas cosas, o sea, que no es muy fácil, no, no, no, no se me dice muy fácil, pero por ejemplo, puedes utilizar autoras mexicanas o, o esto. Eh, es, bueno, quiero más hacer un ejemplo para entender un poco... Como, como hice um, cómo como fue el proceso um, de colonial durante durante mi estancia allá um, y cuando yo quería venir a Juan cevonia para para hacer una entrev unas entrevistas y todo pues ustedes me han dicho que pues sí pero que que hayamos un, más un, un debate juntas en que ustedes también me preguntan a mí no siguiendo la, la práctica del ituque de los y las zapatistas entonces um, intenté de seguir un poco este esta práctica durante la investigación eh, por ejemplo en siempre preguntar también la pregunta de tienes críticas a lo que hago ¿O cómo te parecen mis preguntas este y también mucha reflexión no eh, um, y, y escribiendo sobre lo que, cómo me siento allá, comentarios que recibí. Eh, sí, pues esto, y eh, quizás un punto, un punto también eh, que, que me parece importante sobre el, el extractivismo, si, si estamos hablando de extractivismo, te, pues también um, es, Tomar en cuenta el ex, que existe el extractivismo de saberes, ¿no? Sobre todo en, en espacios académicos, eh, pues sacar, sacar, por ejemplo, las, los pensamientos de cosmovisión para, para luego adaptar en, en teorías con cuales luego se hace un, un buenas ponencias en, en espacios académicos, etc. Me parece un, un punto muy importante que si hay comentarios sobre esto también Um, um, con mucho gusto ¿no? Eh, y pues um, sí, esto de mi parte um, si sí hay um, comentarios ahora de ustedes um, um, de uh, Mati y Israel um, adelante también quizás un poco siguiendo la la práctica que ya nos que ya hemos eh, hecho en unas días anteriores ¿no? eh, sobre la crítica y la autocrítica eh, y quizás también ustedes podrían eh, hablar cómo manejan esto en su comunidad o en sus encuentros, en sus reuniones eh, hacia, hacia gente afuera, pero también hacia adentro eh, de la organización. Y para luego, pues, también esta pregunta que ya está en la pantalla, por si alguien, eh, quieren este, comentar esto también. Sí, gracias, Sofi. Eh, y buenos días a todos y a todas las que nos están escuchando. Eh, y quisiera igual y abordar un, unos puntitos eh, generales de, antes de pasar al punto de la crítica y la autocrítica de... Estas cuestiones de eh, las razones de por qué luchar, por qué defender la vida desde nuestra posición como pueblos y el punto del desarrollo como un concepto colonial. Eh, como bien lo comentó la compañera Mati en su participación, pues nosotros somos pueblos originarios de la región cholulteca, acá en el estado de Puebla, en México, y tenemos una... Eh, matriz cultural Nahua. Y a partir de esa matriz cultural y forma de entender nuestra realidad, nuestras prácticas cotidianas, eh, pues desarrollamos ciertas actividades y en este caso la defensa del territorio. Eh, bueno, nosotros vemos que es muy importante eh, defender nuestro territorio porque no solo es la cuestión física y material del espacio, es todo lo que implica el territorio, es eh, nuestra cultura, nuestra historia como pueblo, lo que nos ubica históricamente y geográficamente en el mundo. Eh, somos pueblos que existimos antes de que esto se llamara México, eh, antes de que esto se llamara la Nueva España, y, y seguimos presentes resistiendo contra esta recolonización del territorio, esta militarización tremenda que vivimos por parte de los gobiernos capitalistas en, en general, aunque se hagan llamar de izquierda, son completamente neoliberales, y en la práctica y en el desarrollo de estos megaproyectos de muerte, pues está más que claro. Entonces nosotros vemos una necesidad eh, tremenda del por qué luchar y defender la vida, porque primero creemos que nosotros como pueblos estamos haciendo lo que nos corresponde en nuestro territorio. Es eh, recuperar el agua, recuperar la tierra, <coughs> fortalecer nuestros lazos comunitarios, y también el trabajo colectivo con otros compañeros de pueblos originarios y ciudades en el país, y también a nivel internacional. <coughs> Porque vemos que hay una crisis civilizatoria terrible en todo el en todo el mundo, eh, en Europa, en África, en los demás continentes, no están exentos de, este, de esta crisis, eh, y pareciera que a veces se ve que, que nosotros los pueblos somos los únicos afectados por el capitalismo, ¿no? cuando estábamos viendo un, una depredación sin precedentes de la naturaleza. Y de los pueblos en, en todo el mundo ¿no? entonces nosotros vemos importante eh, sumarnos y hacer lo que nos corresponde en la lucha por la vida en nuestro territorio pero también ir sumando estas redes de apoyo y articulación de trabajo en, en la defensa de la vida con sus múltiples y diferentes formas de entender la lucha aquí estamos luchando por la autonomía por la libre determinación, entendiendo esto como el derecho a decidir qué es lo que queremos y cómo lo queremos hacer en nuestros pueblos, sin la necesidad de que alguien o agentes externos como el capital o las políticas neoliberales nos impongan el qué hacer y cómo debemos hacerlo. Entonces, la lucha por la autonomía es por la libertad, por el reconocimiento a nuestras formas de, de trabajo, nuestras prácticas culturales, que involucra un mundo completo de, y distinto de entender la realidad. Y respecto al punto de, de, del concepto del desarrollo, yo también le sumaría a el concepto del progreso. Son dos conceptos que el Estado y el capital han utilizado desde hace muchos años para introducir sus políticas en los pueblos y cuando hablamos de progreso y de desarrollo por consecuencia estamos hablando de que hay un desarrollo respecto a alguien más que está por consecuencia subdesarrollado y entonces ya implica posiciones de jerarquía respecto a otros. ¿no? Entonces hablamos de países de primer mundo, de segundo mundo, de tercer mundo y esas lógicas son las que ha utilizado el capital para introducir proyectos. Como lo comenta la compañera eh, Mati, eh, un discurso muy común de las empresas eh, que vienen a las comunidades es el de eh, progreso y desarrollo. Entonces hablan que van a dar empleos, que van a dar trabajo, seguro social, carreteras alumbrado público eh, y algunas otras prestaciones pero haciendo referencia a nuestro pasado y a lo que hemos hecho como pueblos pues nos damos cuenta de que esas empresas han venido a dañar el territorio, la salud de los pueblos y también la vida económica eh, por ejemplo la, la empresa Volkswagen que tiene una de sus plantas eh, constructoras en el pueblo de Cuautlancingo, que está aproximadamente siete kilómetros de aquí, de Juan Cebonilla, de San Mateo, Cuenalá, este está extrayendo agua tremendísimamente desde los años ochentas. Ha afectado gravemente a miles de familias campesinas, eh, formas de alimentación y trabajo, y ha generado mucha migración. La empresa Ilsa, que ahora se llama Ternium, es una fundidora de hierro, eh, ha contaminado gravemente el aire porque despide todos los desechos industriales en el aire y también en el, los mantos acuíferos, generando problemas en la comunidad de Xostla de cáncer, insuficiencia renal, contaminación de los mantos freáticos por estos metales pesados. La empresa Bonafond, del corporativo Danone, eh, pues ya lo comentó Mati con esta extracción terrible de agua y la generación de un socavón, una, un desastre ambiental terrible, eh, term, eh, Perforza, Mercatus y todas estas empresas del corredor industrial Ciudad Textil de Huejotzingo que pretendían eh, derramar sus desechos tóxicos al río Metlapanapa, metales pesados como plomo, cadmio, cobre, zinc, arsénico, mercurio, que está documentado sus graves daños a la salud. Y viendo claramente toda la historia de estas empresas, nos damos cuenta de que han dañado eh, no solo la economía, la cuestión ambiental, sino también las redes de trabajo colectivo y comunitario en los pueblos. Entonces, ese discurso del progreso y desarrollo, pues como pueblos no lo queremos. Nosotros queremos nuestra autonomía, queremos nuestra libre determinación y lo estamos, estamos luchando por ella en la práctica, organizándonos colectivamente, sin partidos políticos, sin empresas, ni otros grupos criminales que también se han querido introducir en las comunidades. Entonces, hemos tenido muchos debates respecto a eso, porque hay eh, compañeros en la región que comentan que sí quieren desarrollo y progreso, pero esas palabras y esos conceptos traen por consecuencia eh, un planteamiento colonizador, es eh, un progreso y desarrollo a costa de otros. Y son lógicas que nosotros estamos desde los pueblos cambiando. Y, y ahí va en esta cuestión de la autocrítica, de la crítica que tenemos. Eh, nosotros somos muy críticos de, nuestra, de nuestro accionar en la vida cotidiana y organizativa. Porque hemos notado que muchas veces <coughs> eh, los pueblos que estamos en la lucha, idealizamos y romantizamos. Esta, esta lucha colectiva, ¿no? Y creo que es importante verla crudamente en su realidad eh, porque eso nos permite tomar mejores decisiones como pueblos y una de ellas es eso, debatir constantemente estos conceptos que nos han traído eh, y que han dañado mucho a, a la sociedad en general y el concepto de desarrollo, de progreso son uno de los principales, ¿no? Otros de las cuestiones que hemos hecho mucha crítica es sobre la cuestión del patriarcado, del machismo que existe en nuestras comunidades. Somos pueblos que hemos sido y culturalmente hemos sido educados en esta historia del, del machismo y del patriarcado. Y nosotros la reproducimos constantemente. Entonces, eh, tanto compañeros como compañeras, eh, siempre estamos debatiendo estas cosas porque no queremos seguir reproduciendo lo que el capital, el neoliberalismo y esta historia de colonización ha introducido en nuestras comunidades. Y, y de ahí también estos eh, trabajos eh, desde el análisis e investigaciones, nos han acompañado muchos compañeros que han realizado documentales notas periodísticas, investigaciones, tesis. Y primero lo que nosotros hacemos es cuestionar de dónde viene, por ejemplo, en el caso de documentales, el financiamiento para realizar estas grabaciones y quiénes son los interesados en grabarlos y por qué. Eh, nos hemos encontrado con compañeros que han luchado de la mano con nosotros, que han estado documentando no como el clásico eh, camarógrafo, ent entrevistador que viene y se va, sino que han acompañado procesos de, de talleres, eh, marchas, mítines, que son parte de la lucha. Y también ha habido eh, personas e individuos que han estado financiados por por ejemplo Ford, o esta fundación de USAID, eh, que según sus páginas tienen el principal objetivo difundir eh, la cultura norteamericana en todo el mundo ¿no? o organizaciones como eh, Mexicanos Unidos contra la Corrupción que es un grupo de ultraderecha panista y también han venido personas del gobierno de, de Morena el actual a intentar hacer entrevistas documentales eh, sobre el problema ambiental entonces, eh, siempre debatimos estas cuestiones porque eh, nuestra lucha está completamente definida, nuestros objetivos son por la autonomía, sin el Estado, sin sus eh, medios de comunicación, ni tampoco sus fundaciones. Entonces, en ese sentido, pues, eh, esta crítica y autocrítica eh, nos ha permitido mucho identificar y estudiar con quienes podemos articularnos para la lucha, ¿no? <coughs> También tenemos, eh, eh, en esta lucha que se hizo muy este, visible, pues llegaron personas partidistas a querer interactuar con nosotros y siempre les hemos planteado nuestra posición. Eh, pues ellos llegan con el interés de cooptar individuos para, pues nos ven como votos y nos ven como un capital político. Entonces, eh, pues siempre eh, hemos sido claros y en el trabajo cotidiano, pues, podemos eh, dar cuenta de, de los compañeros y compañeras que, que están en la lucha constante con, de la mano de los pueblos. Y también eh, otro punto que quería comentar eh, respecto a esta situación de la lucha es que a veces tendemos a, a ver una posición muy separada, como como estudiantes, como investigadores, como si fuéramos ajenos a lo que está pasando en todo el planeta. Y creo que es importante tener esta conciencia planetaria de que no estamos ajenos a todo este cambio climático, a todo este despojo del territorio, de los recursos naturales eh, y que somos partícipes también dentro de este proceso de construcción de cambio o somos cómplices dentro de este proceso de destrucción y crisis civilizatoria. Entonces yo creo que sería interesante ir rompiendo esas jerarquías que nos posicionan como académicos, como investigadores, porque somos también parte y estamos en, en parte del problema. Eh, tenemos que construir metodologías como la propuesta de la compañera Sophie, eh, conceptos, herramientas metodológicas, que nos permitan entender la realidad y transformarla de manera que la vida como, como, como la conocemos eh, se siga reproduciendo, pero de una forma eh, colectiva y en apoyo comunitario para, para todas y todos. Eso es lo que quería comentar, eh, compañeros. Gracias eh, para estas palabras. Creo, pues, uh, creo que son súper válidos, eh, eh, sobre todo para si pensamos eh, en esa pregunta que me hice, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo converger estas luchas? Uh, que, o sea, quizás otro ejemplo que, que podría ser como que me pasó en el proceso de, del trabajo, ¿no? Que, que, que pues yo... Yo soy de una ciudad, soy ciudadana, soy, mi lucha anticapitalista es, es en la ciudad, es contra bancos y pues transnacionales y esto, y, y tampoco soy campesina, ¿no? Y entonces, eh, estando con ustedes también, yo me, yo me, bueno, es lógico, pero todavía como, como lo aprendí conviviendo con ustedes, um, fue, fue muy nutritivo de que eh, pues esto también es una lucha anticapitalista um, que, que ni tiene que ser en contra transnacionales, pero que, que, que se llama defender la, la naturaleza, ¿no? Y esto no ni, ni tienes que tener la misma como, cosmovisión o algo, uh, ni tienes que entender náhuatl o nada, o sea... Eh, entender de, de por qué es importante eh, luchar contra una transnacional o la destrucción de, de la naturaleza, como este entender por qué para gente puede ser muy importante hacerlo, que eso también es anticapitalismo, ¿no? Porque viene conjunto con, con interdependiendo de, de, de procesos o pensamientos coloniales um, que hace que se puede pensar que no, pues yo soy... Yo soy de la ciudad, soy Suiza, pues soy de Europa, pues um, no tenemos esta cosmovisión de entender la naturaleza um, tan cerca de nosotros o lo que sea, ¿no? Pero para mí creo que esto fue, fue también muy, muy nutritivo, ¿no? De entender eh, que pues son perspectivas muy distintas, pero todavía estamos luchando contra, contra el capitalismo, ¿no? Eh, y creo que... Eh, solamente es importante de, de que luego cómo transformar esto, estos saberes o estas exper, experiencias um, um, hacia un público, ¿no? especialmente en el norte global, luego de cómo, cómo presento lo, los que he aprendido, lo que he visto, um, creo que, que, que esto es importante de, de, de reflexionar mucho. Um, y quizás no sé como para, para, para ya pronto cerrar pero quizás este como cómo lo han vivido ustedes um, que pues durante el, el que estaba el Altepel Mercali, pues pasaron mucha gente um, mexicanas mexicanos pero también desde otros países um, de Ayacucho y y de Europa o no sé de Canadá también Um, ¿Y cómo, cómo ha vivido este, este, este proceso de conocer diferentes luchas y de, y de que venga gente que es interesada en, en su lucha? ¿Cómo, lo han, cómo, cómo, fue, ¿Cómo fueron esos encuentros? Eh, sí, Sofía, pues han sido eh, bien interesantes, eh, enriquecedores en todos los sentidos porque a partir de la visita que hacen los compañeros zapatistas en esta gira internacional y que recorren Europa, diferentes puntos de resistencia ya en Europa, eh, pues también damos cuenta de que la lucha debe de seguir creciendo y articulándose en otras geografías, que el tema del capitalismo es global y que en este caso las transnacionales, eh, por ejemplo, Bonafón del Corporativo Danone, eh, lo que comentaba sobre el proyecto integral Morelos y Enagás Bengoa pues están articulados en todos los sentidos. Y la necesidad que tenemos como pueblos de, de organizarnos con otras geografías es fundamental. Entonces, hemos eh, recibimos a muchos compañeros eh, de, de todo el mundo a la Casa de los Pueblos, como esta idea de que, que tenían también de, de ver cómo estábamos construyendo ese lugar. Eh, hay acercamientos eh, muy interesantes con compañeras de Estados Unidos, de Canadá, que juntos estamos haciendo una investigación sobre todas estas irregularidades de las empresas, en específico de None, que ha tenido en la zona, pero también a nivel eh, internacional. Y a través de ese trabajo y la visibilidad que se tuvo en la zona, pues pudimos hacer enlaces con compañeros de Volvic y Vitel en Francia, que están luchando contra Danone y Nestlé, respectivamente, y que próximamente una compañera visitará París para realizar una, en articulación con ellas, una denuncia frente a las... Eh, instalaciones de Danone, allá en Francia. Eh, también realizamos una caravana por el agua y por la vida du, por nueve estados del país, acá en México, y nos acompañó una delegación de Alemania, eh, que esta delegación está luchando en Lutzerat, eh, contra una eh, de las mayores, de las más grandes minas de carbón, y que están pues destruyendo el territorio allá en Lutzerat, conocimos su lucha su, su trabajo y hemos estado organizándonos con otros compañeros en Italia que que recientemente tuvimos el día de el día de Antier una participación en lo hace en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con compañeros de Italia que están realizando trabajo en la Ciudad de México y Va a haber una eh, relación en el área de salud con las compañeras que, que también están acá en la zona eh, trabajando esa cuestión del área de salud. Entonces, este trabajo y articulación con otras geografías eh, nos ha permitido fortalecer la lucha en todos los sentidos y más que relaciones de amistad o, o de afectividad, pues son relaciones de compañerismo donde todos en nuestro territorio estamos luchando y articulando nuestros trabajos para fortalecer eh, nuestra autonomía. Entonces, ha sido una, un crecimiento importante y también eh, en todos los sentidos, eh, no idealizamos tampoco estas relaciones. Ha habido mucha crítica también sobre el colonialismo, el fascismo interno que hay, eh, y que es implícito en la, en la cotidianidad. ¿no? Eh, nosotros hemos debatido mucho ese tema, porque igual que nosotros tenemos el colonialismo interno, el machismo y el patriarcado, eh, y que lo expresamos en la vida cotidiana, porque no es como que nos quitemos una camisa, una ropa, y ya se nos quitó, sino que estamos luchando constantemente, pues también en Europa está ese colonialismo y ese racismo eh, intrínseco en las cuestiones eh, cotidianas, que no necesariamente tiene que ser eh, a propósito, ¿verdad? Pero también lo debatimos y lo, eh, y lo cuestionamos todo el tiempo. ¿no? Entonces, eh, ha sido un acercamiento bien importante y también con compañeras... En Chile, pues, lo hemos visto, ¿no? Eh, pero, bueno, la compañera Mati también quiere abundar en este punto. Sí, adelante. Y, gracias. gracias. Sí, pues, eh, como dice aquí el compañero, pues, ha sido fundamental también eh, el acercamiento de compañeras y compañeros de otros territorios para fortalecer la lucha acá contra Bonafón. Eh, creemos también que el hecho de que hayamos tocado a una transnacional pues eh, justamente eso fue lo que atrajo a muchos compañeros de, de otros países, porque pues parecía algo que era imposible, ¿no? Cuando pues acá eh, lo decidimos hacer, pues fue porque era lo que correspondía hacer, ¿no? Entonces, eh, pues llegó mucha solidaridad y muchas de las acciones que nosotros emprendimos para visibilizar nuestra lucha y que esto tiene que ver también con protegernos de la represión de la criminalización pues tiene que ver con esa solidaridad ¿no? que se manifestó a nivel internacional el hecho de que no nos hayan hecho nada cuando desalojaron a, a, a los compañeros de, de ahí de, de la casa de los pueblos pues eh, tiene que ver con, con que nosotros pues, ya teníamos una visibilización internacional bastante grande y que la respuesta, si bien fue grande, pues, tan solo por el desalojo, si nos hubieran tocado, si hubieran tocado algún compañero, compañera, pues hubiera sido mucho más eh, fuerte, ¿no? Eh, eh, incontrolable, pues para para el gobierno, para las empresas. Entonces, eh, pues contarles, ¿no? Que, que esa solidaridad, solidaridad no es solamente de, eh, pues digamos, mostrarse y decir estamos de acuerdo con su lucha, sino también ha sido parte, pues, de la estrategia de Pueblos Unidos para defendernos, para seguir fortaleciéndonos como luchas en todos los territorios y, y pues seguir. Y combatiendo pues a este sistema capitalista, ¿no? Eh, pero también eh, nos ha tocado pues tener como mm, espacios de más tiempo. A lo mejor hay compañeros que vienen o que se acercan de manera temporal, momentánea, a solidarizarse y regresan a sus territorios. Y ha habido otros con los que nos hemos eh, coordinado para hacer eh, otras actividades con un mayor alcance o más tiempo, ¿no? Como sucedió en la caravana. Y eso es una gran prueba para todos, ¿no? Porque al final de cuentas, y lo sabemos aquí en, en nuestra lucha, pero también con los compañeros zapatistas, el trabajar en colectivo es la verdadera prueba, pues, para, para todos, ¿no? Para ver si de, de qué estamos hechos, si estamos dispuestos a tener autocríticas, si estamos dispuestos a tener una crítica objetiva con los demás. Y posicionarnos como seres, pues, coloni colonizados, eh, pero que estamos en resistencia, ¿no? Entonces, eh, pues ha sucedido que justo en estos trabajos colectivos, ya en una cotidianidad más amplia, eh, pues empiezan a, a aparecer, ¿no? Actitudes, eh, eh, prejuicios, ¿no? Eh, que traemos y que no cuestionamos suficientemente, ¿no? Eh, por ejemplo, la cuestión del feminismo también eh, es un tema mmm, muy importante y delicado también, porque acá pues los pueblos, las compañeras de los pueblos, pues no nos asumimos como feministas, ¿no? Sin embargo, luchamos contra el patriarcado y luchamos contra el machismo, entonces, tampoco estamos en contra de las compañeras feministas, tenemos muchos, muchos puntos en común, pero hay ciertas cosas que hemos aprendido o hemos este, eh, cuestionado que pues no estamos de acuerdo, ¿no? Y que a lo mejor en algunos momentos pensamos que sí era lo que nos correspondía hacer como mujeres o, o lo que toca hacer o decisiones, ¿no? De separatistas, por ejemplo. Este, y, y pues siguen tratando pues de entender estas, estas cosas del de, de ciertas prácticas feministas pero al final acá en los pueblos no encajan y vemos que hay otras formas pues de irnos construyendo con, junto con nuestros compañeros eh, y, y combatiendo pues esto que tenemos también dentro, ¿no? Entonces eh, hay compañeras de otros países que han venido con esas ideas pues de sus territorios, de sus colectivos que son muy válidas pero han intentado imponerlas ¿no? en, en nuestra organización. Y nosotros pues escuchamos, eh, intentamos también pues no, o sea, como dialogar pues las diferentes visiones, pero cuando de plano decimos esto, ¿no? Entonces eh, ocurren conflictos, ¿no? Como de, ah, ¿por qué este? empiezan a generarse... Eh, problemas, ¿no? Porque al final no hay una suficiente autocrítica, no hay una disposición de, de esa parte, pues, ¿no? De decir, tal vez lo que yo hago en mi país o lo que yo hago en mi territorio funciona solo allá, ¿no? O funciona en ciertas condiciones y acá son otras, ¿no? Entonces, en lugar de imponer o de yo dejar mis ideas, pues vamos a dialogarlas y ver qué construimos nuevo, y no hay eh, lo que hemos visto pues de algunas compañeras es que no había esa disposición no y lo que lo que al final produce son rupturas y produce eh, pues malestar y produce este pues un daño no a esa red que se venía construyendo no entonces eh, más bien como esta pregunta que nos pone Sofía, no de cómo hacer un intercambio nutritivo y sensible, pues es eso, ¿no? O sea, de verdad sí estar dispuestos a hacer autocrítica, de verdad sí estar dispuestos a dialogar nuestras eh, diferentes perspectivas, eh, dialogar nuestras, nuestras formas de ver el mundo y, y siempre estar muy atentos, ¿no? A, a no imponer, porque eso lo hemos visto con compañeros que vienen de, de Europa, sobre todo de, de Norteamérica también, pues pues que quieren imponer aunque ellos se digan que no, ¿no? Aunque se digan decoloniales, aunque se digan antirracistas, aunque se digan anticlasistas, al final cuando algo no les parece, pues son todo lo contrario, ¿no? Y, y acá algunas compañeras terminaron discriminando a nuestras compas otomís, terminaron este, eh, tratando mal a otras compañeras porque pues, no, simplemente no estaban de acuerdo con ellas, ¿no? Y bueno, supongo hay muchos factores que intervinieron, pero al final pues son pruebas que nos pone la misma lucha y que tenemos que estar como muy atentos a responder de una manera pues constructiva, ¿no? Y que esto pues nos deje aprendizajes para todos, ¿no? Porque al final lo que queremos es que esta lucha siga, que la vida siga, que el agua siga en los pueblos, que se detengan las minas, que separe la destrucción capitalista y ese ese objetivo tenerlo siempre claro, ¿no? Y no no no no sé este nublar nuestra vista con cuestiones eh, personales o con cuestiones eh, ideológicas, ¿no? Que que quieren que tengan más peso sobre otras y pues eso, ¿no? Yo quería agregarlo porque a veces también idealizamos mucho no solo la lucha de los pueblos también la lucha de las mujeres y creo que estamos en un tiempo en el que debemos de ser críticos con todo, porque no hay, eh, no hay luchas perfectas, y, y eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Entonces, eh, pues eso, eso quería compartirles, y, y pues sigamos pues en esta en este intercambio, como dices, nutritivo, eh, porque lo es, ¿no? Porque el estar aquí hablando, el estar Compartiendo verbalmente, pues lo que venimos pensando en colectivo e individualmente, pues siempre fortalece, ¿no? También nuestros uh -huh. pasos, nuestras ideas, nuestras propuestas y la lucha en general. Muchas gracias, Sofía. Sí, pues muchas gracias por estas palabras. Um, sí, son, son consideraciones súper importantes, creo. Eh, sobre todo, um, también a veces parece que la palabra decolonial, ¿no? implica que ya, ya no hay colonialismo, pero no es así. O sea, sería más decir, descolonizando el pensamiento me gusta más porque eh, enfoca como en, en, en, en un proceso, ¿no? Pero que no es, no es terminado, ¿no? Eh, sí, creo que, es, que, es, que son cosas muy importantes de, de, de ver y pues también um, aceptar de, de que son luchas. Similares, pero también distintas porque tienen muy, muy distinto el contexto, la historia de todo. Entonces, um, pero me parece como tú lo planeabas, ¿no? Que de ahí se puede aprender eh, y aprender y aprender y hay que compartir este, esta, estos aprendizajes, ¿no? También um, para que seguir un internacionalismo así nutritivo y, y sensible, ¿no? Eh, y pues... Si, no sé si ustedes quieren añadir algo, pero si no, creo que ya, ya estamos um, más o menos um, al, final del, al final de, de este panel. Eh, sí, pues, uh, no sé, yo agradezco muchísimo el intercambio que podríamos tener eh, en estas horas y... Um, también quería agradecer uh, otra vez al, a las organizadoras, organizadores de, de este congreso, eh, para haber po hecho posible este este intercambio, pues. Y sí, como ven. Sí, Sofi, pues eh, agradecer eh, las compañeras y compañeros del cuarto congreso latinoamericano eh, a ti también por la invitación por este trabajo bien interesante que realizas este esfuerzo como compañeros y compañeras que también realizaron en la visita de los compañeros zapatistas allá en Europa y pues seguir fortaleciendo el trabajo colectivo y, y nada pues agradecer también eh, la escucha que han tenido para nosotros Sí, pues muchas gracias entonces eh, me termino la ay, ¿cómo lo voy a hacer? la la, la por el momento